Dije que me iba a enfrentar. En verdad no he lesionado, pero. Porque me iba a enfrentar a un gran reto. Me voy a comer dos manzanas. Anda, va que dice que, está, que con unas mías tapa acá, mis coño. Bueno, una manzana. Me voy a comer una manzana. Y este es el reto más grande que voy a hacer en mi canal. Me voy a comer una sola manzana en menos de 10 minutos eso es algo increíble que marcará un antes y un después en mi canal bueno, pues vamos con el reto bueno, vamos a poner el cronómetro, vamos que este reto tiene que ser muy rápido porque vamos a poner 10 minutos porque yo no sé si me lo voy a acabar en 10 minutos porque ya sabéis, este tipo de retos mmm, habéis visto ya en el canal que eh, no, no son muy fáciles de hacer. Así que... Bueno, ya tenemos el cronómetro listo. Y le vamos a dar a play Y empezamos con el reto yo no sé si esto me lo voy a acabar yo en hoy ¿eh? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto Oh. Agua, agua, agua Agua Agua No me da tiempo, eh No me da No me da tiempo, eh El mayor reto, el mayor reto que he hecho en mi canal, eh. Para que veáis, uff. Es que llevo. Nada, no llevo nada. Y ya estoy. Me duele la mandíbula. De, man... de masticar, me duele la mandíbula. No, no da tiempo, eh. Veo que no. Uf, que llevas un rato ya De masticar La mandíbula se cansa Uf, El último bocado, eh Por vosotros A ver, me queda otro Por otros el último bocado ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Mira, aquí tenéis el tiempo Yo tío, tío, has hecho un tiempo récord Bueno, como podéis ver 8 segundos me ha faltado para completar el reto O sea, para no completar el reto Y es increíble Porque este reto ha sido, como he dicho ya, el reto más grande de mi canal Y no se va a poder repetir más porque Esto es algo, un récord, un récord propio Ya me pongo aquí un plan emotivo pero que tampoco me voy a poner tanto, ¿no? Venga, hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós, hombre! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! Y bueno, gente, ya para terminar el vídeo, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscríbete y activa la campanita y comenta. Y, y tengo que decir que este posiblemente es el vídeo más caro que he hecho en todo mi canal. Porque las manzanas costaban dinero. Así que he gastado dinero para hacer un vídeo.